Amigos, ya estamos en el avión, no hemos tenido ningún problema con el, con el vuelo, estamos sentados ya en los asientos de Viva Air y como otras veces nos han cancelado la, eh, el vuelo, por ejemplo, para la, la segunda vez que estuvimos en Cusco, hoy no pasó nada, eh, por suerte, el mito que dicen que, que Viva Air te cancela los vuelos todo, es por desinformación del cliente, no nos han cobrado ni un son más por el equipaje, y de eso me alegra, estoy feliz porque es la primera vez que viajo con esta aerolínea y no ha pasado absolutamente nada. Todo bien amigos míos, infórmense bien que si no les cobran más y a leer bastante las cláusulas y amor para todos. Está... El vuelo nos ha costado ir y vuelta eh, más o menos 280 soles. Y nos ha tocado una eh, ventana, Entonces, estamos en ventana. Los asientos en realidad son, son amplios, tenemos como para estirar los pies. No es una cosa así como que te ponen wow, parece microbús, no, o sea, está bien. Eh, tenemos el, la mesita. Estamos bien, eh, sí, sí, no hay ningún problema, no le veo ningún problema. Esta oportunidad vamos a viajar muy cómodos como en cualquier otra en cualquier otro viaje. Está bien. Llegamos, estamos sin sí, sí. ningún problema, Viva y no nos dado ningún inconveniente Hemos hecho nuevos amigos, acá estamos con Jacqueline Estamos con Jacqueline y Herley. hemos hecho muy buenos amigos acá en el, en el vuelo Es su primera vez en Cusco y su primera, segunda, tercera vez jugando. No saben cómo ha sufrido, ha sufrido pero uh, horrible este... imagino que van a llegar a Picchu, van a llegar a... Bueno, ya va a ir conociendo porque es su primera vez en Cusco. Así que voy a guiarles un poquito de lo poco que conozco la, la zona. Estamos acá, eh, ya en la movilidad. Estamos con Hugo, que muy amablemente nos está llevando al centro histórico de la ciudad. Eh, normalmente él está siempre haciendo transportes acá en, en todo Cusco o en el aeropuerto. Eh, ¿Algún número que lo puedan contactar, señor Hugo? 997 43 ese es mi número de celular. Su número de celular. Sí, señor. Para cualquier también tour lo pueden contactar. Todos los tours, Ahí tienen. Es Valle una Sagrado, City tour. Para cuántos alcanza esta banda? Para baño? siete personas. Para siete personas. Sí. Así que ya saben, si necesitan una movilidad en Cusco, alguien que les lleve con total confianza, el señor Hugo. Sí, eh, vamos a estar acá un, unos 15 minutos, será, hasta el, hasta el centro. Sí. 15, La verdad 15, que no me acuerdo cuánto tiempo nos tomaba 15, llegar al centro. 15, sí. Este, vamos a ir a almorzar, a sacar primero un poco de, de billetito de Guillermina y nos vamos a almorzar al... me han dicho que, que hay un buen restaurante por ahí o también puedo optar por el mercado San Pedro que ya antes hemos comido ahí